Bueno, estamos prontos para realizar el sorteo de la Sociedad de Jubilados y Pensionistas de Juan Lacase. 10 eh, bolsas de, de comestibles entre todos los socios. Buen día, Azul. Buenos días, eh, audiencia. Acá estamos como todos los meses para hacer el sorteo de 10 canastas, para ver quién va a ser el favorecido. Este, esperemos que todos hayan participado. Bueno, vamos a mostrar un poquito antes de, de arrancar la. Lo, lo que trae la canasta, que vemos que trae aceite, bueno, de todo un poco, hierba, arroz, harina, eh, bueno, eh, pulpa de tomate, de todo un poco. ¿Y eh, cómo ha sido la participación? Y buena, buena como siempre, la gente está siempre colaborando y, y participando, este pendiente de todo lo que la sociedad de, de jubilados da, bueno, ¿hay alguna, ¿hay alguna novedad? Que no sé, lo vamos a preguntar al presidente. ¿Alguna novedad para sí, los próximos empezaron tiempos? ya las actividades. Este, los lunes está el taller literario. Este, para el que quiera concurrir es a la hora 16. Los lunes a la hora 16. Los martes y los viernes a las 15 horas, desde el 5 de abril, este, comienza la clase de gimnasia a la hora 15. Y este, después este hay un emprendimiento particular acá que nosotros en realidad no tenemos nada que ver Pero le informamos por si alguno está interesado que hable con Nora Cutinela Que este, viene una profesora de pintura este, Pero eso ya a nosotros la profesora nos alquila el local Nosotros en, directamente no tenemos nada que ver pero por las dudas, si alguien me interesa, que hable con Nora Cutinelli. Perfecto. Bueno, ¿están pensando en los 45 años este mes de abril que viene? Sí, correcto. Ahora el 17 de abril, cumple 45 años, Ocupen, y entonces se va a hacer a las 17 horas, este, el 17 de abril, este, un, un brindis, este, va a haber torta, va a haber música, va a haber sorteo entre los presentes este, para festejar. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar con el sorteo entonces. Tenemos a Homero Betarte con la, la urna. Vamos con el, con el primero. César Velázquez. César Velázquez. César Velázquez. Se va el primero. Vamos con el segundo. Blanca Hernández Cédula terminada en 908-7 Muy bien, bueno, felicitaciones a Blanca entonces Vamos con Eddie Nasif, el tesorero Miriam Abella Debe ser Mirita muy bien. Bueno, Miriam Abella, felicitaciones entonces. La tercer bolsa de comestibles. Y ahora vamos con el cuarto, ¿no? Sí. sí. Eh, Ariel Gambeta Muy bien. Bueno, Ariel Gambeta felicitaciones. Vamos por el quinto. Miguel Rimoldi muy bien, Miguel Grimoldi Felicitaciones también Vamos con el sexto premio Miriam no, Miriam Rodríguez No sé si Miriam o Mariana Rodríguez Miriam mi... Tiene una A lo último, ¿viste? Sí Bueno, hay que ver los números de la cédula que lo último. Los últimos números son 541-7 muy bien. Bueno, felicitaciones. Se va a chequear eso después. Vamos con el séptimo, ¿no? Sí. Sonia Rodríguez. Eh, termina su cédula en eh, 008-5. Muy bien, Sonia. Felicitaciones. Y vamos con el premio número... 8. Están quedando 3. Ana Manfur. Ana Manfur. Bueno, Ana, felicitaciones. Ana Manfur. Vamos con el premio número 9. Nancy Morris. Nancy Morris. Muy bien. Creo que es un 2, 4, 6 y un 1. O dos, no sé. No sé si es 4-6 o 7-6, pero bueno. Creo que es 2 7, 6. Igual está el número de teléfono y la ah, llamamos. Bárbaro. Muy bien. Bueno, Nancy, felicitaciones. Y antes del décimo, bueno, recordar que están participando todos los eh, cupones que durante el mes han venido, de lunes a viernes, de, de 10 a 12 a la Secretaría. Eh, vienen y llenan el cupón. A ver, ¿cómo, cómo es el sistema? Eh, o bien lo tienen en el, en el boletín que se le entrega. Y, este, y si no, a veces que hay alguien que no pueda concurrir porque no pueda caminar o eso, nos llama por teléfono y nosotros se lo completamos Perfecto. bueno, también pueden participar en la página de Música en el Aire ahí pueden llenar el, sí. el cupón online, próximo sorteo eh, bueno, todavía no tenemos fecha, pero oh, sí, habíamos puesto sí, el... el 28, creo. creo que es el 28, después cualquier cosa te avisamos, ah, igual lo y vuelvo a publicar y otra cosita este, para los que las personas que quieran anotarse para excursiones este, se van a empezar a hacer excursiones este, acá en Sojupén, pero queremos este, que, que se anoten porque si no pasaba en tiempos antes de la pandemia, que muchas veces la gente que se enteraba era la misma siempre y entonces había gente que protestaba porque no se enteraban de las excursiones. Entonces ahora lo que vamos a hacer es anotar a todos los interesados y entre ellos sortearemos o vemos... Este, según la cantidad que sean, los que pueden previsto viajar? excursiones a dónde, cuándo. No, todavía no, eh, es un proyecto que va a salir pronto. Muy bien. Bueno, vamos con el décimo entonces el décimo. y último último premio. Juan Antonio Aguirre. Muy bien. Terminación 162-169-0. Bueno, Juan Aguirre entonces, el décimo. Y ahora reiteramos la, la lista de sí, te digo. César Velázquez, Blanca Hernández, Miriam Abella, Ariel Gambeta, Miguel Grimoldi, Miriam Rodríguez, Sonia Rodríguez, Ana Manfur, Nancy Morris y Juan Aguirre. Muy bien. ¿Cuándo tienen que pasar a retirarlo? Eh, ahora ya la, la secretaria les, les avisa por teléfono y pueden venir ahora antes de las 12 o mañana de día 12. Muy bien. Bueno, gracias. Muy bien. No, muy a gracias. las órdenes. No, gracias. Gracias a la audiencia. Muy bien. Eh, gracias a todos los socios que participan y a la audiencia tuya que siempre está al pie del cañón, escuchando las noticias, ¿no? Muy bien. Dale.